Eh, ya estamos en necesitamos sacar dos ya de este portal. Voy a hackear. Me estoy diciendo que faltan 60 segundos. Le puedo colocar un moto que sea más que Sim. Sí, tengo aquí en la cuenta. Entonces, vamos aquí. Café. Se me olvida que no tenía como mod si no ese uno de esos eso sale uh -huh. Dale, listo era este por nos hacía falta pero le colocamos un mod que se llama no esperamos el minuto no esperamos el minuto pero quería explicar eh, apenas uno lo coloca uno se le resetea directamente el portal defender eh, solo se lo resetea al que coloca el mod la otra persona o personas que estén no, lo va a recete, no se lo va a resetear va a reducir el tiempo de hackeo pero no lo va a resistir para que lo tengan en cuenta y espero que me haya salido otra llave XMP. no me salió otra llave X X X bueno XMP. me diera que saliera Shield. Un, una llave